De, chau amichis de Fuici Más, el yordo de hoy. Un entrenamiento. Os voy a mostrar seis ejercicios. La pliometría es una técnica esencial en los entrenamientos de los spores que necesitan un incremento de la fuerza reactiva, la fuerza explosiva y la fuerza elástica. Por ejemplo, eh, la corsa, corsa veloce, eh, esporte de salto, lanchín en, en atlética ligera gente que juega básquet, para bolo o altri sport que a estar en activo estos ejercicios te van a ayudar a mejorar tu performance. no dimentiquemos para estos ejercicios fare un buen riscaldamento de 10 y 15 minutos dopo un buen ejercicio de stretch y después me preparo para fare los ejercicios importantes una superficie, que sea el prato o que sea eh, un campo esportivo donde, donde el asfalto sea, un asfalto que no sea de cemento para que no te facha mal, las articulaciones. Da Pablo, vamos a iniciar con un piccolo movimiento de las, nuestras articulaciones. Así cocino si no nos fachamos un poquito de mal, pero tú a casa puedes hacer un primer, un, un rescaldamiento de de 10 minutos y 15 y así entra a tono, así se activa, saltas papa, todo seis más dinámico, dinámico, dinámico. Voy a hacer estos seis ejercicios, voy a mostrarlos uno a uno y tú a casa lo puedes repetir de una a dos vueltas a semana o en tu, tu programación de tus entrenamientos, por ejemplo, ejercicios para saltabilidad, lo puedes hacer Tres vueltas al mes, dos vueltas, depende. La tu preparaciones Voy a esquetar eh, inicia a eso con estos ejercicios pliométricos. con incrementas tu fuerza, tu fuerza reactiva, tu fuerza elástica y tu fuerza explosiva. Vamos a hacer eh, 30 jumping ya, 30 jumping ya. Y, y inicio, inicio con mis seis ejercicios que te van a ayudar eh, a mejorar tu performance. Habíamos bisogno de, de un esté. Si no hay un esté, no es eh, mejor un, eh, una panquina o una silla Yo, porque no quiero no la sedia por no fare, transportarla desde casa, a qua, a la hora de he portado el, el, el esté. Pero con una silla se puede hacer una panquina en un parco siempre y cuando, sin arruinarla. No, arruinarla. Eh, un, man, un, un manubre, o una, una pala médica, o, o aunque un manubrio también se puede hacer, y una banda elástica. Va bien, así.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 8, 9, 10, dai, dai, un poquito salto, salto, salto, salto, salto. salto. Estos ejercicios biométricos, fuerza explosiva, fuerza reactiva. Ta, ta, ta, ta, ta. Continua, continua. Ta, ta, ta, ta, ta. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto, vamos a iniciar nuestros ejercicios. Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio. En, en ginocchio, en ginocchio. Este, yo lo voy a repetir 10. Voy a hacer 10 repeticiones tú a casa haces dos repeticiones o tres series, un poco de dos a tres series ok, uso las manos 3, 2, 1, y ya ok, salgo 1, y e Sí, sí, sí, sí, si sí. ok, se va ok 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ok ta, ta 3, 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, y vamos con el quinto, con el quinto, con el quinto, fuerza explosiva a la gamba. Quinto, ok. Lo facho de fronte, de frente, de frente, de frente, de frente. 3, 2, 1, ok. 6, 6, 6, 6, 6, 6, mancano 4. Ah, ok, ok. Siete, siete. Me ayudo con el mando. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. No due dos, Mancan no Ta, ta, da. Último, último, último. Fuerza, fuerza explosiva, fuerza reactiva, fuerza elástica. Da. Da. ok, perfecto. hayamos finito nuestro primo ejercicio. Son los seis hay una pausa de aunque de un minuto un minuto de recupero Cosí entra en el próximo ejercicio con più con più golia fa caldo, fa caldo hace calor hace calor hace calor todo vestido de negro oiga oiga, me la meto así no importa que no se vea la facha cosí el fa, no me da tanto fastidio ok, nuestro próximo ejercicio es tipo mountain climber. Vamos a hacer un salto. Fermo, fermo, fermo. Vamos a hacer esto. Ta, ta, ta, ta. Ok, ¿cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 12. 12. Prepárate. 3, 2, 1, via. Ta, 1, ta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 1 2, 3 ok madonna siempre en estos ejercicios pliométricos eh, la mayor fuerza se hace en la parte, con la parte inferior inferior de nuestro cuerpo de, de la vita en you por qué es difícil siempre allenar la gamba la gente siempre ah, no lo vuelve a allenar la gente siempre huele el peto, el peto duro, pero la gamba cosí. Se debe allenar en que le gambe. Gambe dure, gambe dure. Ok. Nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio. Ah. Voy a voy aprender la pala, la pala médica. Desde soto. hago un pico salto. Un pico salto. Salto, salto, salto. Salto salto con la pala, vamos a hacer, 12 salto, 12 salto, mira comando, 12 salto, 12, 12, ah, prepárate, si tú no hay la pala, no te preocupes. Prende el, prende el manubrio, prende el peso, prende, la, prende el, la, el ferro de estiro, la pentola, senza excusa, las excusas no kilo calorías. ok, va bene, voy a hacer 12, Voy a hacer 6 de frente y 6 de, de lado. Ok, abro a la misura la espalda. Prendo el peso. Va, salto, salto. Y cendo, dai. Salto. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, he hecho 8. Vamos a hacer 6 más, 4, 6, 6, 6. Va, va. 1, 2. 3, 4, 5, 6, ok, perfecto, uh. madre de Dios, madre de Dios, va mal, va mal la gamba, va mal la gamba, pero te va a ayudar a mejorar tu performance, yoga básquet, parabolo, atlética, Con estos ejercicios te van a ayudar a meterte, informa uh. pausa, pausa, pausa más continua vamos a utilizar yo utilizo el stay tú puedes utilizar una panquina una panquina una sedia ok, senza excusa senza excusa nuestro primo ejercicio guarda salgo, esto, puesto brinco, salto, ok, voy a hacer, fare... voy a hacer 12 con cada pie, después cambio, prepárate, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en più, ah, perfecto, como he dicho prima, tú puedes utilizar una panquina, una sedia, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, 3 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amortiguo la caduta. 9, 10, 1, en 2. 60, 60, 60, 60. Andiamo al quinto ejercicio. Al quinto, al quinto, al quinto, al quinto. Quinto. Ha hecho una picula pausa. Nuestro quinto, quinto, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a meter un pie en dietro, en dietro hago esto, salgo y salgo, salgo con la gamba que es sototerra, en tierra ok, cuánto vamos a hacer? vamos a hacer 12, 12, 12, 12, 12 <ríe> si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal, verás, verás más adelante, eh, grande sorpresa, lo importante, déjame tu comentario, Pablo no me piace el ejercicio, Pablo no riesco a guadañar más, pablo no riesgo a, a meterme a posto, va bene, escríbeme en en, en, en instagram, come fiz y más, aunque en youtube, yo te respondo, ok si va, si va posiciones, posiciones, directo, que el ginocchio no supere la punta del pie, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 e 2. Perfetto. Voglio fare un cambio, un cambio, un cambio. Un cambio, un cambio. Cambio, cambio. Ha lavorato questa, cambio, questa va dietro. 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 uh, siempre pisará una gamba más fuerte que la otra, uno débil, uno más rico uno más povero, uno más bello, otro más più, più, più normal. Lo importante que tú seas feliz como se Que tú te empeñes. Vas a ver grandes resultados. Ok, vamos a finalizar con nuestro último ejercicio. hayamos de de la banda elástica. Yo la banda elástica la voy a meter en el muro si te da fastidio puede colocarte acá dietro un paño de, de, de, de cartones de estofa si no te da pay mal dietro expuesto la cámara expuesto la cámara expuesto la cámara Voy a hacer 3, 3 de 6, 3 de 6. Una te doy la esquina. Topo la otra de facho de la y la otra de acá. ¿Ok? Se va. Te doy un poquito a la esquina. Como he dicho prima si te da fastidio, mete algo detrás de acá. Así no te fai mal. Meto con este pues acá. Meto, lo meto, lo meto, lo meto. Ok. Malo. Vale. Ok. Prendo el peso. Prendo el peso. tiro dietro, dai, dai, uno, va, vamos a fare 6, dai, dai, dai, dai, 2, 2, 2, 2, 2, 2, va, 3, 3, 3, 3, debes tirar con la banda elástica, 4, 4, 4, 5, dai, última. Última ok perfecto en realidad son 12 de seguito yo solamente fato C para parte ver el ejercicio dando la esquina adesso facho al trice cosí de lato. debo tirar con la banda elástica tirar tirar guarda tiro tiro tiro se va se va uno contraigo el glúteo. dos 2, 2, 2 3 3 tira, tira, tira 4 5 y 6 uh. Madre de Dios Madre de Dios no siento no siento la parte inferior no la siento ya Último, último. Ah. Se va, se va. Posan que aprender la pala médica. Necesidad de prender el puesto. Se va. Tiro indietro, dai. Uno. Dos. Tres. 5 último último último 6 ah, mil mil mil gracias a todas las personas que guardan este canal difícil no te dimenticare de fare stretch eh, de mangiare bene de crear buenos hábitos de cuore Pablo, vaya un poquito de estreche.